esta presentación trata sobre este concepto de identidad que entiendo que ya lo habéis estado trabajando, que por tanto sabéis de qué va, y, y va un poco sobre, ¿no? sobre también el, el libro de este, sobre interseccionalidad de Navidad, de emociones, que salió bueno, aquel año pasado, sobre este tema un poco desde la necesidad, ¿no? desde la voluntad de tener algún libro que contara un poco cuáles son los debates sobre este concepto, que fuera, está, yo lo escribí en catalán, lo considerado por castellano, también porque sobre este concepto pues hay un montón de literatura académica sobre todo, pero la mayoría está en inglés, en un lenguaje muchas veces pues muy, muy técnico, ¿no? Y es un concepto que está muy de moda, es un concepto que está utilizando muchísimo, tanto en, pues en la academia como en instituciones públicas, ¿no? Hay pues, leyes que ya llevan este concepto de interseccionalidad y que instan a que las políticas públicas tengan esa mirada interseccional también, por supuesto, en los movimientos sociales y políticos, pero bueno, hay como poca referencia sobre lo que significa este concepto. Es un concepto que creo que es muy potente, muy radical en sus inicios, pero que muchas veces pues se, se está como instrumentalizando, ¿no? Se está cooptando y se le está quitando pues mucha parte de, de su radicalidad y la idea era un, un poco pues atraer ¿no? estos conceptos. Y estas ideas y desarrollos teóricos que se han hecho fuera también, poderlos llevar a nuestro contexto con una traducción que no solo es lingüística, sino también cultural, ¿no? de ver cómo este concepto de intencionalidad se aplica en, en, el, en el contexto del Estado español en concreto. Bueno, como ya debéis saber, esto un poco rápido, pero para situarnos un poco en el, en el marco, la teoría de la intencionalidad es una teoría que surge. Dentro del movimiento de feministas negras en los años 80 en Estados Unidos, en concreto Kimberly Crenshaw, que es quien le pone el nombre en dos artículos del año 89 y 99, 91, y ella lo utiliza para hablar concretamente de las relaciones entre raza y género, que son aquí, pues, normalmente no se, usa, no, no se usa en Europa el, conce el concepto de raza, ah, en Estados Unidos sí, ellos usan este concepto para hablar sobre, sobre racismo y ella lo utiliza para hablar uh, sobre el contexto legal, sobre cómo las mujeres negras en concreto pues, um, perciben, ¿no? tienen unas experiencias de, de opresión y de desigualdad que son específicas, por el hecho de ser mujeres negras, que no se pueden explicar ni solo de una perspectiva antirracista ni solo de una perspectiva feminista, sino que tiene que ver cuál es su experiencia concreta como mujeres negras. Y ella, pues analiza diferentes sentencias en relación con la violencia sexual, por ejemplo, para mostrar cómo se trata de forma diferente a las mujeres negras que a las mujeres blancas, cómo las sentencias también son diferentes si el acosador es un hombre blanco o un hombre negro, ¿no? y, y va mirando cómo es necesario ver la posición concreta de las personas, en este caso las mujeres negras, para entender sus experiencias de, de desigualdad y de, y de violencia. Este concepto luego se expande para... A incorporar diferentes ejes, de clase que se ha muy desde el inicio, pero ¿no? se incorpora de una forma como más concreta el de clase, orientación sexual, edad, diversidad funcional y también en otros muchos um, ámbitos como comentaba anteriormente. Los argumentos principales de este concepto de interseccionalidad es en primer lugar esta necesidad de tener múltiples marcos para comprender la desigualdad. Esto significa que no podemos comprender la desigualdad. Mirando solo desde un eje, es decir, que solo si lo miramos con unas gafas um, de clase social no vamos a entender cómo se configura la desigualdad, pero tampoco solo con unas gafas de, de género, ¿no? que para comprender cómo se configura la desigualdad tenemos que mirar cómo diferentes ejes se interrelacionan entre ellos, no desde concepciones aditivas, es decir, no sumando unos ejes a los otros, es decir, no es que ser mujer y ser negra y ser pobre sea estar tres veces oprimida, sino que la situación de opresión, de desigualdad que va a sufrir esta persona va a tener que ver con estos diferentes ejes pero en la interrelación de estos diferentes ejes esto también rompe con estas lógicas de lo que se ha llamado a María le llama las olimpiadas de la opresión ¿no? como a ver cuál es la persona que está más oprimida como si fuéramos sumando estos ejes um, esto de que no se suman también significa que no hay uh, posiciones neutras ¿no? entra dentro de una misma lógica que es que todas las personas estamos posicionadas en todos los ejes, aunque sean posiciones de privilegio, es es la blancitud, la heterosexualidad, la masculinidad, son posiciones um, también dentro de los diferentes ejes pues, de orientación sexual, de, de etnicidad o de, o de género, y que, por tanto, no hay nunca una posición neutra. Es decir, que yo, la forma como yo voy a experimentar el sexismo, por ejemplo, tiene que ver también con mi blanquitud. ¿no? Es decir, que mi blanquitud también está configurando la forma concreta en la que yo percibo pues, el, el sexismo o la, o la homofobia, por ejemplo. Por, por eso que tengo esta pregunta: ¿se si podéis imaginar una mujer sin edad? Que bueno, ahora no, desde el momento está en el debate, pero seguramente no, no es posible que nos imaginemos una mujer que no tiene edad. Por lo tanto, todas las mujeres tengan una edad y eso significa que las formas como se experimentará el sexismo siempre estarán configuradas por la edad de esa persona. ¿no? Es decir, una, una niña de cuatro años uh, va a sufrir el sexismo, por ejemplo, pues en relación con lo que le regalan por su empleado, ¿no? con los juguetes sexistas. Esto no es lo que le va a pasar a una mujer de 30, ¿no? seguramente su un problema, no es los juguetes que le regalan, sino que pues puede sufrir acoso uh, laboral, por ejemplo, en el trabajo ¿no? por, por motivos sexuales. Y eso tampoco es lo que le va a afectar más a una mujer de 80 años porque trabajan y le regalan juguetes por su cumpleaños. ¿no? Por tanto, el sexismo, la forma como se configura, no es que haya una forma neutra, que luego hay algunas especificidades según edades o según posiciones en los márgenes, sino que el sexismo siempre está configurado de una forma concreta pues por la edad y aquí tenemos que añadirle, pues todos los otros, ¿no? el de la edad es como muy fácil, no, es como un ejemplo muy fácil para, para explicar y para hacerlo visible, pero uh, ese sexismo se configurará también de una forma distinta según tu etnicidad, según tu clase social, según tu orientación sexual. ¿vale? Por lo tanto no es que haya una forma neutra, estándar y que luego haya como unas um, especificidades para unos grupos concretos, sino que siempre um, son formas parciales, concretas no y, y situadas. Esto es importante tanto para pensar que no hay posiciones neutras, es decir, no hay una posición neutra de género, puedes tener un género pues, no binario, ser una persona trans, un género no definido, pero eso es también una posición dentro del sistema de género, y igual pues, con todas las otras um, categorías. ¿no? Por muy uh, flexibles o fluidas que sean, la fluidez también es una posición ¿no? dentro de, de, de cualquier eje. Y eso rompe con estas concepciones también aditivas, no, no podemos ir sumando ni, ni restando, porque a veces, por ejemplo, una posición de privilegio, como puede ser el hecho de ser hombre en un sistema patriarcal, puede implicar una cierta identificación de una, de una violencia, como por el tema de la racialización. ¿no? Si pensamos en hombres jóvenes racializados, el hecho de ser hombre puede estar acentuando ciertas formas de violencia, por ejemplo, en el espacio público, con lo que tiene que ver con las identificaciones policiales, por ejemplo. ¿no? Luego, en este sentido, ser hombre no es que te, no es que te esté restando opresión, digamos, sino que aquí seguramente la están intensificando de alguna forma. ¿no? Y esto es también esta idea ¿no? de alejarnos de esta idea de, de la adicción, de esta idea de las olimpiadas, de la opresión, y entender pues, que cada grupo social o, o, o sujetos en concreto ah, estarán sufriendo las desigualdades y violencia de una forma específica, según sus múltiples posiciones, en múltiples ah, ejes de desigualdad. Por tanto, esto nos plantea una, una visión ¿no? de la realidad social muy compleja en la que estas visiones pues, de opresores oprimidos pues, no, no nos sirven. ¿no? Si no, no podemos dividir el mundo entre opresores y oprimidos, sino que seguramente dependerá pues, de qué es estemos mirando para ver dónde se sitúa esa persona y que además de estas interrelaciones pues, estarán creando situaciones como muy específicas. Y para añadir todavía más complejidad, los efectos de estas posiciones no son siempre fijos según el tiempo y el lugar, sino que además van variando. ¿no? No, esta niña de cuatro años en relación con el, con el sexismo, pues el sexismo va a ser lo mismo el que sufre en la escuela, que el que sufre en su casa, que el que sufre pues, si se va de vacaciones a, a, a otro país, no, se si vuelve a su país de origen y si, pues, era una niña migrante, ¿no? por ejemplo. Um, por tanto, el tiempo y el lugar también tienen un papel muy importante en estas dinámicas interseccionales. Y este lugar puede ser pues, entre continentes, como decía, pues, no es lo mismo pues, en un proceso migratorio, el lugar de origen que el lugar de, de llegada, ¿no?, para por, cuáles son los efectos de nuestras posiciones sociales, puede ser por una migración, puede ser porque nos vayamos de viaje, puede ser por lo que sea, pero no solo como en esta, en esta escala ¿no? como de cambiar de continente, sino que también pues, en nuestra vida cotidiana. ¿no? No, yo, mis posiciones pues, de género, de edad, mi color de piel, mi orientación sexual, tienen el mismo efecto cuando estoy en mi casa, en mi familia, cuando estoy en mi trabajo, que cuando ah, pues estoy volviendo a casa por la noche. No, no, no tienen los mismos efectos mis, mis posiciones sociales puede ser también en esta, en, esta vida, en, este, como en esta escala de los lugares de la vida cotidiana, o puede ser en una escala pues, mucho más reducida, como por ejemplo ahora una Julia Pascual, que está haciendo su, su tesis doctoral sobre, sobre esta cuestión, está mirando cómo jóvenes LGTB que viven en casa de, de sus familias tienen experiencias muy distintas en, la, en las diferentes habitaciones de su casa, ¿no? como pues, una joven letriana que vive con, tu, con su familia con sus padres, madres, um, tienen experiencias muy distintas en su habitación, en el comedor, en la cocina, en el recibidor, en el baño, ¿no? Como hay experiencias también distintas en estos lugares, pues um, como, bueno, en diferentes habitaciones de nuestra casa, ¿no? También con, este, con esta mirada de intentar, pues, politizar los espacios domésticos y ent entender también que son heterogéneos, ¿no? Que sean relaciones, pues, muy distintas, que pueden ser, pues, de reproducción de sistemas de opresión. Pero también pueden ser pues, de, de resistencias políticas, ¿no? que se pueden dar también en el espacio doméstico. Bueno, esto pues sería como un poco la, la explicación de este de la interseccionalidad, un poco cuáles son los argumentos principales. Y aquí yo creo que es interesante cuando hablamos de que la interseccionalidad va a dar esta interrelación, ¿no? de entender la interrelación entre diferentes ejes um, de opresión y entre diferentes posiciones sociales que ocupamos dentro de estos ejes, pues un poco ver cuáles son estos ejes de los que hablamos. Esta no una lista terminada, es una lista que termina con, con tres puntos, es una lista que está siempre abierta, también el orden no es un orden jerárquico de más o menos importancia, sino como más conceptual, ¿no? según también de dónde vienen um, pues estas, estas, estas propuestas. Y aquí tendremos como un gran bloque de, de ejes que tienen que ver con el género y la orientación sexual, que tendríamos pues, la identidad de género, personas um, cis. Pues serían personas privilegiadas dentro de este como eje o, o subeje, personas trans no binarias, si tienen una identidad de género pues no binaria, um, sufrirían, ¿no? potencialmente podrían sufrir diferentes tipos pues, de represión, de, de discriminación en relación con este eje. El otro sería la posición de género, que tiene que ver pues, dentro de un marco patriarcal, ¿no? donde lo masculino se, se prioriza, se valora más que lo, que lo femenino, pues también hombres y mujeres. ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos la posición más de lo masculino y femenino, hombres y mujeres. Y luego tendríamos también la orientación sexual, que tiene que ver pues hacia dónde orientamos nuestro deseo, y hay formas de organización afectiva que están privilegiadas, como podría ser pues, la heterosexualidad o la monogamia, por ejemplo, y todo lo que sale de ahí pues, se consideran coincidencias pues, y, por lo tanto, sufren también diferentes formas de, de discriminación. Y aquí creo que se impone también, siguiendo con los argumentos que comentaba al principio, ver cómo aquí podemos tener posiciones muy distintas, ¿no? Una persona, una mujer, ¿no? Que sería como en la posición de género mujer, cis um, y heterosexual puede sufrir unas opresiones muy distintas y que pueden tener nada que ver a una persona, a un hombre trans heterosexual, por ejemplo, ¿no? Tendrían posiciones muy distintas dentro de estos ejes y su posición concreta haría también pues, que, que los efectos fueran muy diferentes. Um, otro gran bloque sería el de cultura, origen y religión, donde tendríamos el origen, es que tiene que ver también con procesos migratorios, con la nacionalidad y por tanto formas concretas de discriminación como puede ser el no tener derecho a voto en el país donde resides, la antiedad religiosa, donde hay muchísimas religiones mayoritarias y hegemónicas en determinados contextos y, y las que no, con formas concretas también de discriminación como puede ser la islamofobia en nuestro contexto. Y la etnicidad también, y ciertas formas pues, de, de racialización y de racismo que pueden tener que ver con el, con el color de piel, pero también con temas culturales, como por ejemplo la, la, a, la fobia contra, contra el pueblo romaní, por ejemplo. ¿no? Son formas concretas de, de discriminación que también pueden estar relacionadas o pueden no estar relacionadas y pueden provocar pues, formas muy diferentes de discriminación. ¿no? Una persona pues um, nacida en, en Barcelona, pero de una religión, y, y blanca, pero de una religión no minoritaria, puede tener una experiencia pues, muy distinta a una persona uh, pues, que ha emigrado, a uh, una persona cancerizada, ¿no? Por tanto, um, también según la posición que se tenga dentro de, este, de estos um, diferentes ejes, las formas de situación se también serán muy distintas. Luego en la clase social, donde digamos la posición objetiva de clase, pero también la formación de capital cultural que también pueden incidir en, en la experiencia, ¿no? en los efectos que tiene la, la, la posición en relación a la clase social. También en, pues, en el contexto actual de, de precariedad, ¿no? puede ser que la formación de capital cultural, cultural sea alto, pero haya mucha precariedad a nivel de la posición objetiva de clase. También creo que es interesante compresizar un poco este concepto de, de clase social. Y luego aquí tengo una lista que podría hacerte tener mucho más larga, pero creo que es interesante también poner como algunas cuestiones ¿no? y que en nuestro contexto también son, son relevantes. El tema de la diversidad funcional, que también, pues, es también un tema central también habría, podríamos poner aquí también esos puntos. El estado de salud, la edad, que en la pandemia se ha visto pues, muy claramente como diferentes grupos de edad vivían las restricciones de la pandemia de forma muy distinta, no tiene nada que ver cómo ha afectado el COVID pues a, a niños y niñas y cómo ha afectado a personas adultas, a jóvenes, a personas mayores, ha afectado de formas muy distintas y las formas de discriminación um, y de desigualdad también han sido muy distintas, ¿no? Con niños y niñas, pues esta, esta cárcel, ¿no? Que crearon, que eran las casas que crearon al, al principio de la pandemia, ¿no? Con esta restricción absoluta que no podían salir ni, ni a la calle, um, la juventud con esta estigmatización que todavía Dura con el tema del COVID y las personas mayores también con esta uh, política que había, no está, lo que está como muy al principio, ¿no? De han muerto 10 personas, pero, pero son mayores de 80 años, ¿no? Este pero, como si las vidas, las personas mayores fueran, fueran menos importantes y, bueno, sabéis exactamente cómo ha ido el tema con, con las residencias, etcétera. Por tanto, aquí el tema de la edad, que es, ha sido siempre una un eje fundamental de configuración de las desigualdades sociales en nuestra sociedad, pero creo que la pandemia ha puesto como de relieve este eje de la edad de una forma como muy clara. ¿no? Se ha visto muy claramente cómo las restricciones en concreto, ¿no? como una política en concreto, tenía efectos muy distintos según según el grupo de edad. Y esto, obviamente, todo mezclado con todos los otros ejes, ¿no? O sea, la edad, pero claramente no era lo mismo un niño encerrado en casa, si tenía patio con piscina, que estaban en un piso pequeño sin, sin luz, ¿no? O sea, claramente, pues, iba relacionado con todos los otros ejes. situación administrativa, el tema de la entidad nacional, que muchas veces no se pone como eje, creo que en nuestro contexto, y concretamente en, en el contexto catalán, que es donde yo trabajo, pues el tema de la entidad nacional... Es un, es un ejemplo clarísimo, también de, con el tema de, de discriminaciones, pero también de configuración política y, y social. El tema de la lengua, que se puede vincular al tema de la identidad nacional con lenguas minorizadas, pero también puede ser el tema de la lengua en relación con personas migrantes ¿no? como la lengua puede ser un vehículo de inclusión o de exclusión en determinados contextos y también que puede, muchas veces, pues, ser un, un límite ¿no? para el acceso a determinados derechos. Y luego también tengo aquí los cánones estéticos, que también es uno de los ejes que no acostumbran a ponerse ¿no? en estas listas de, de ejes, pero que creo que es, que es relevante y que también, y que cada vez lo va haciendo más, ¿no? también con el tema de las redes sociales y la importancia que se da a estas cuestiones, sobre todo en relación con la juventud, pues es una. Y lo os voy a enseñar, pues, algunos ejemplos que trabajamos con adolescentes en, en institutos. Y para ver también ¿no? Como el tema de los cánones estéticos y ciertos estándares de, de belleza pues son también una, una fuente de muchísimas, de muchísimas violencias, ¿no? que tienen múltiples efectos, también económicos. Muchas veces hay muchos estudios que también muestran uh, esto, ¿no? como hay instituciones económicas que van um, ligadas ¿no? a si cumples con determinados cánones estéticos o no. Y aquí tengo estos tres puntos porque esto podría ser pues, muchísimo más largo. ¿no? Y según el contexto donde estemos, pues también habría algunos ejes que serían como muy relevantes. ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en, en la India, ¿no? si estuviéramos haciendo un estudio en la India, pues obviamente la casta tendría que ser un eje fundamental, sin, sin el cual no podríamos entender cómo se configura la desigualdad en ese contexto. La casta en Barcelona, pues a lo mejor no es el eje que más nos explica, ¿no? O que nos ayudaría más a comprender cómo se configura la desigualdad en esta, en esta ciudad, como se si lo harían cuestiones de clase, de origen, por ejemplo, o de, de género. Um, y luego podría haber otros también, ¿no? el tema de rural-urbano, por ejemplo, también se configura, es igualdad, de una forma muy concreta, y luego a ver si tenemos tiempo como para el debate, que se ocurren también más, más ejes, pero pueden salir muchos, y también hay debate, ¿no? si hay ejes que, que entran o no, y si son ejes o no para, para entrar en este, en este debate. Mi posición en relación a, a estas listas es que tenemos que ir, por supuesto, más allá de la tíada, ¿no? o sea, más allá de, de, de género, raza, clase, ¿no? tenemos que ir un poco más allá y siempre dejar la puerta abierta a nuevos ejes. Esto como posición política, ¿no? desde un marco interseccional. Entender que la incorporación de nuevos ejes no minimiza los existentes, es decir, que incorporar la perspectiva de género un análisis de clase no hace menos importante el análisis de clase, y menos fundamental sino que nos ayuda a comprender mejor la clase social. Es difícil hoy en día comprender la clase social, cómo se configuran las desigualdades de clase, si no se entiende um, cuestiones ¿no? como, como la clase social se configura de forma distinta según el género, según el origen, según la edad, no se entiende por qué las juventud están más precarizadas que las personas adultas. O sea, hay, hay muchas cuestiones de la clase que no se comprenden bien, si no se incluyen otros ejes. Igual pasa con el feminismo, ¿no? si no incorporamos la perspectiva antirracista o la perspectiva trans o queer, pues seguramente nos costará mucho entender cómo se configura el heteropatriarcado en nuestro, en nuestro contexto. Por tanto, dejar siempre la puerta abierta a nuevos ejes, entendiendo que desde una perspectiva interseccional, ir incorporando ejes lo que hace es entender mejor la desigualdad, no es que sean menos importantes los otros. Y creo que también es relevante con todo el debate trans que está habiendo desde una perspectiva interseccional, creo que es interesante entender cómo y um, que se incluyan personas trans en la lucha feminista, no es que haga menos importante la violencia machista contra mujeres uh, cis, sino que estamos uh, entendiendo de una forma mucho más amplia cómo se configura, cómo se, cómo se construye cómo se reproducen las relaciones de género. Um, y también, como otra postura también muy política, ¿eh? en relación con este marco interseccional, es la idea de que el marco interseccional nos puede ayudar a superar esta lógica de la competición entre ejes. Una lógica de la competición que se está dando muchas veces y que se da mucho ¿eh? en las redes sociales, está ahí todo el día y batallas ¿no? de entre, esta, entre ejes, ¿no? de a ver qué ejes son más importantes que otros. Desde una perspectiva interseccional, esta lógica competitiva no tiene mucho sentido, no nos lleva a ningún lugar. Um, básicamente porque la pregunta no es cuál es el eje más relevante en general, por defecto y a priori, sino que la pregunta es qué eje es relevante en un contexto determinado para entender ese proceso de desigualdad. Yo pongo el ejemplo de la recolectora de fresas en Huelva, en que la doctora Filipe ha trabajado mucho este caso, como, como, como abogada, pero también como activista. Y como, por ejemplo, ella explica Um, todos los ejes que entran ¿no? para, para entender esa, todos los ejes que tenemos que considerar para entender esa forma concreta de, de abuso y de, de discriminación. Tenemos que tener en cuenta cuestiones de género, de origen, pero también de lengua, de religión, de clase social, de hecho, ser un entorno rural, um, su posición en relación a, a su estado civil, que suelen ser mujeres pues, um, casadas o, o, o viudas con hijos. Por lo tanto, tenemos que entender, para, o sea, para comprender la forma concreta de vulnerabilidad en la que se encuentran uh, estas mujeres, tenemos que entender muchísimos ejes. Un día los conté, eran como nueve ejes ¿no? que necesitamos para comprender esa forma concreta de, de discriminación y de, y de abuso que sufren ellas. Para otros casos, como por ejemplo pues casos de, de violencia sexual, ahora pues, unos que ha habido completamente aquí en, en Igualada, en una ciudad, ¿no? cerca de Barcelona, Ah, pues para eso el género nos explica en gran medida esa forma concreta de, de violencia por tanto no es que haya unos u otros que sean más o menos importantes siempre y en general, sino que para ver formas concretas de discriminación tendremos que ver qué herramientas necesitamos y las herramientas tendrán que venir pues, de pues, del feminismo, del antirracismo de perspectivas marxistas, postcoloniales, tendrán que venir de diferentes lugares y todas ellas nos podrán ser útiles para entender ciertas formas de, de desigualdad. Por lo tanto, de una lógica interseccional, esta competición entre ejes no tiene, no tiene ningún sentido. Teóricamente es inviable en el sentido de que, qué eje es más importante, para qué, para quién, en qué sentido, cómo establecemos estos criterios. Esto teóricamente es bastante um, inviable y además que políticamente es muy destructor dar estas lógicas de competición porque esto es lo que hace es destruir lazos, ¿no? lazos y, y, y alianzas que puede haber y de, de solidaridad entre diferentes grupos y diferentes luchas Vale, um, y ahora aquí quería poner un poco el énfasis en esta parte de los lugares en ¿no? cómo esta perspectiva geográfica sobre la interseccionalidad nos puede dar pues, algunos elementos que creo que pueden ser interesantes para entender mejor este, este concepto. Por un lado, hay los contextos geográficos en la producción de conocimiento sobre interseccionalidad, es decir, también entender la, la interseccionalidad de una forma geográfica, la interseccionalidad como teoría y como concepto, pues, dónde se, dónde se desarrolla y qué implicación tienen las dinámicas geográficas para su desarrollo. Y por otro lado, pues, la interseccionalidad en la vida cotidiana, ¿no? es decir, cómo son, cuáles son estos efectos de las dinámicas interseccionales en los diferentes espacios de la vida cotidiana. Ah, en primer lugar, sobre los estudios geográficos en la producción de conocimiento en relación en este concepto de interseccionalidad interse interse situada, que lo cojo de, de Mira Yubal David, pero bueno, me lo hago un poco mío, ¿no? entendiendo también o añadiendo algunos elementos. Y creo que es muy importante cuando hablamos de, de interseccionalidad, situar las raíces también geográficamente y políticamente donde se desarrollan, que es el feminismo negro norteamericano, Ah, en un contexto, como decía al principio, pues de, de cooptación también, ¿no? de instrumental, instrumentalización de este concepto y de una gran popularidad que ha tenido en los últimos años, es importante tener muy claros pues, los antecedentes de este concepto. ¿no? Um, también porque están habiendo como muchos movimientos ¿no? y muchas acciones de utilizar el concepto de interseccionalidad, pero quitarle todo ese contenido antirracista ¿no? que tenía... En, en sus inicios y que, y que continúa teniendo muchos de sus, de sus desarrollos, pero sí que está viendo, que muchas, muchas autoras lo han mostrado, cómo ah, hay como intentos de marginalizar las discriminaciones raciales donde se trabaja sobre interseccionalidad, lo que provoca pues, este whitewashing, ¿no? este blanqueamiento ¿no? de trabajar sobre interseccionalidad y hablar de todo menos de racismo. Creo que esto es muy problemático, primera por lo que implica para las cuestiones um, racistas, ¿no? para la lucha antirracista, um, pero también porque se le está quitando pues, todo un potencial pues, muy radical y también de lucha contra discriminaciones estructurales y desigualdades estructurales que tenía este concepto um, al inicio. Para esto creo que es interesante visibilizar los cuerpos y las voces desde, la que, desde, desde las que surgió este concepto y desde las que surgieron pues, estas conceptualizaciones interseccionales, seguramente conocéis algunas de ellas, del Pope, de Audrey Lauren, de la Davis, de Collins o Kimberly Crenshaw. Um, todas ellas hablaban desde su propia experiencia como mujeres negras, como lesbianas también muchas de ellas, que es un tema, si quieres, hablamos un poco, pero es un tema que se obvia muchas veces y en muchos de sus escritos pues también introducían esta cuestión ¿no? de, de esa experiencia como lesbianas eh, interrelacionada. Con, con el, de, el de ser mujeres y ser negras, también introducían la cuestión de clase en muchas de ellas y hablaban desde su experiencia, desde su propia experiencia, y cómo necesitaban estos marcos múltiples y mucho más um, complejos para entender um, lo que les pasaba. Um, y aquí yo le añado pues, esta perspectiva geográfica, que es tener en cuenta que esta teoría interseccional en los Estados Unidos, ¿no? por movimiento de las feministas negras, surge en Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar muy específico de donde sale. ¿no? Si miramos esta perspectiva, desde una perspectiva global, qué es Estados Unidos, pues también tiene una posición muy concreta en el imperialismo político, económico y cultural que, que desempeña este, este país en concreto, y también en un contexto donde hay una hegemonía anglosajona en la producción de conocimiento, que por lo tanto todo lo que se produce, en inglés, pues también tiene un recorrido, tiene una discusión y tiene un impacto uh, a nivel mundial que no tiene si escribes en catalán, por ejemplo. ¿no? Pues claramente no tiene el mismo peso, no tiene la misma peso en las lenguas que otras. Y en las dinámicas de producción de conocimiento en la academia, um, el tema del inglés, no solo como lengua, sino también como marco um, cultural, pues tiene un efecto muy específico. ¿no? Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta esto para entender por qué este concepto viaja y se expande de la forma que se ha expandido y por qué otros conceptos no se han expandido no han tenido la importancia um, que podrían haber tenido, ¿no? siendo a veces pues, conceptos parecidos. Para esto yo hablo de la acción y pensamiento del tipo interseccional, para no llamarle interseccionalidad, que creo que está bien que este concepto, por todo lo que he contado también antes, ¿eh? por, esta, um, por la importancia que creo que tiene vincular el concepto de interseccionalidad a las feministas negras estadounidenses, pues le ponemos otro nombre, pero creo que es importante también poder identificar este fenómeno de desarrollo genuino de prácticas políticas y teorizaciones sobre la relación entre eje y desigualdad, que básicamente es que en otros contextos, en un momento paralelo, ¿no? es decir, a partir de los años 70, sobre todo, en muchos lugares, como en América Latina, en el Estado español también, pero también en la India, en Kurdistán, pues se dieron fenómenos ¿no? donde grupos um, políticos, movimientos sociales y, y políticos, sobre todo provenientes de, del feminismo, pues empezaron a desarrollar teorizaciones sobre la relación entre diferentes tipos de desigualdad, sin haber leído, básicamente porque no se habían publicado los textos um, estadounidenses, ¿no? por tanto eran concepciones por eso lo de genuinas, ¿no? es decir, que eran pues desde nuestra posición en concreto. Como mujeres, como negras, como indígenas, pues en cada contexto eran ejes distintos. Um, necesitamos teorizar la relación entre ejes para poder uh, elaborar pues, nuestra agenda política y nuestras acciones uh, políticas como movimiento, como movimiento social. Tengo aquí algunos ejemplos en América Latina. Mara viveros de Boya, en este artículo de 2016, pues, uh, identifica algunos de estos uh, textos o personas en concreto que desarrollaron estas, estas ideas, básicamente relacionaban cuestiones de raza, clase y género. El tema de las mujeres indígenas también era un tema uh, muy central en, en América Latina, que por ejemplo es distinto al origen del concepto de interseccionalidad en Estados Unidos, que viene más de las mujeres negras y nos hasta mucho después se incorpora el tema um, de las mujeres indígenas, por ejemplo. Pero también en el contexto pues en el de pues, Europa y en el Estado español en concreto, pues en, en Cataluña, en Escalería o en Galicia, a partir de los años 70, a través de este concepto de la triple opresión, también hay pues muchos grupos ¿no? que, están, que empiezan a desarrollar esta idea de cómo las cuestiones de género, nación y clase social se interrelacionan y también parten de su propia experiencia para hacer este tipo de, de teorización Aquí tengo... Un texto que escribieron pues, diferentes activistas feministas, como a María Olivares, María Massa Masal, que a lo mejor la conocéis, es una, una poeta catalana traducida en muchísimos idiomas, la, no sé si a lo mejor la, la, la podéis conocer. Y tienen este texto que escribieron para las segundas Jornadas Catalanas de, de la Mujer en el año 82, por tanto antes del texto este también de es Kimberly Crenshaw, donde decían que el feminismo tenía que ser una herramienta de liberación global se rompiera con la cadena de, opresión, de opresiones interrelacionadas y, difícil, y difícilmente separables. Y también hablaban de la necesidad de luchar desde el espacio donde las opresiones se interrelacionan um, y contra los grupos políticos que niegan que las opresiones interseccionan. Aquí, bueno, son dos extractos como muy pequeños de, de este texto, pero veis cómo hablan de que el feminismo tiene que ir más allá, ¿no? de hablar de las, de las cuestiones de género, tiene que romper esa cadena de opresiones interrelacionadas. Y usan este tipo de conceptos, ¿no? Interrelación, intersección, ¿no? Y también hablan desde su propia experiencia, que es también lo que habían hecho las mujeres negras. ¿no? Y ellas, desde su propia experiencia, ven como pues, su participación en el movimiento feminista y movimientos mixtos por la liberación nacional o de, o, o de izquierdas, pues que su postura como, su posición como, como mujeres de izquierdas o como vinculadas a movimientos independentistas, por ejemplo, pues que muchas veces salen como muy contradictoria, ¿no? Porque ven como esa experiencia de no encajar en determinados um, lugares, ¿no? Que su experiencia tiene que abarcar diferentes ejes y ver la, la interrelación que hay. Um, esto, no, no es esta, esta perspectiva como más global, esta introducción de estas acciones de pensamiento del tipo interseccional en otros en otros contextos, creo que es necesaria para poder ver la um, bueno, que las genealogías ¿no? del concepto de interseccionalidad en Estados Unidos es una genealogía parcial y específica, ¿no? que lo que pasa en Estados Unidos no es lo que pasa en el mundo, sino que es lo que pasa en Estados Unidos, por sus dinámicas concretas, también en relación a cómo se configura el sexismo y el racismo en su contexto específico. Creo que esto es muy importante para cuando estamos importando este concepto de interseccionalidad directamente de los Estados Unidos, sin ver cómo aquí se configuran estas relaciones interseccionales. Por ejemplo, cómo se configura el racismo en nuestro contexto. Esta idea, nuestra ¿no? separación binaria que funciona en Estados Unidos y que es la, una de las fuentes ¿no? de, de, del racismo estructural, la, la distinción entre blancos y negros, en nuestro contexto, pues seguramente a nivel histórico no ha sido ¿no? La, la concepción pues, hegemónica, ¿no? lo que ha configurado el racismo, aquí hay pues procesos de colonización, por ejemplo, de los que pues, el Estado español se ha beneficiado y se continúa beneficiando en muchos sentidos, porque continúa habiendo pues, muchas políticas en relación con esto, como la, la ley de extranjería, por ejemplo, ¿no? y, y, y por tanto se tiene que ver cómo se configura de forma local el racismo en nuestro contexto, intentando verlo desde nuestro propio contexto y no importando estas ideas directamente de, del contexto um, estadounidense, ¿no? que parece que vienen como ligadas a la idea de, de interseccionalidad. Con el anticitanismo sería esta cuestión, o la islamofobia, ¿no? que son también, el anticitanismo y la islamofobia son también dos formas muy concretas de discriminación que están muy, muy, muy arraigadas en nuestra, en nuestra cultura y que a lo mejor no tienen tanto que ver con el color de piel como tienen que ver con las acciones, ¿no? Como con el tema de cultural, con el tema étnico, con el tema religioso y por tanto creo que es interesante ver, uh, pensar, ¿no? Localmente cómo se configura el racismo en nuestro contexto y elaborar también pues, formas concretas de, de lucha desde, desde nuestro contexto como están haciendo pues, muchos, muchísimos movimientos um, antirracistas y anticoloniales um, hoy en día, ¿eh? Pero lo digo como en relación con esta a importación ¿no? a veces de que se hace de, de la interseccionalidad que también se hace en un sentido de que se está como importando la interseccionalidad como solución, ¿no? es decir, como si aquí nunca nadie hubiera pensado en cómo se relacionaban diferentes ejes de, de desigualdad y que por tanto la interseccionalidad viene a darnos la solución a, a este problema, pero estamos también como importando el problema ¿no? a la vez y creo que es Importante ver cómo aquí cuál era el problema que teníamos, ¿no? cómo se estaban relacionando estos ejes, en qué movimientos políticos se estaban relacionando y, por ejemplo, qué ejes no estaban entrando en esta relación. ¿no? Como por ejemplo el tema del racismo, pues que en, en el Estado español ha, ha sido como más recientemente ¿no? que, se, que, que, que ha entrado en estas um, lógicas ¿no? de, de, de cuál es la relación entre, entre diferentes ejes. Por ejemplo, aquí, como se enseñaba en los años 70, pues este tema en pues no, no entraba. Um, y aquí quería también comentaros estas, uh, ¿no? Como dos estos temas de, creo que es interesante añadirle esta perspectiva emocional sobre las desigualdades que también es otra de las partes de, del libro, ¿no? Es un poco la contribución que también intento hacer a esta, uh, bueno, a las dinámicas interseccionales y es ver como las emociones tienen un papel también muy relevante en la, en la configuración de las desigualdades que no por que sea la, la perspectiva más importante, sino porque es, la es una de las perspectivas que no se han tenido en cuenta tradicionalmente ¿no? la teoría política se ha centrado normalmente se centra en la esfera pública de la vida ¿no? en, la, en la razón, no y en las cuestiones como que son más objetivables como si fueran estas que pues, son objeto también de la de la actividad pues, científica y todo lo que tiene que ver con la parte emocional pues, ha estado pues, considerado no objetivo, no científico, y por tanto hay pocos análisis y pocos estudios que se centran en, las, en el papel que tienen las emociones en la reproducción de las desigualdades. Y aquí yo me centro pues, en ver tanto en cómo afectan y cómo son afectadas por las relaciones de poder, ¿no? es decir, no solo ver las emociones como consecuencia de las desigualdades, por ejemplo, que el hecho de que una chica joven tenga miedo en el espacio público es consecuencia pues, del patriarcado, de la socialización como mujeres, etcétera, sino que el hecho de tener miedo es también productor de desigualdades. Es decir, el miedo, el hecho de tener esta emoción específica, que está pues, configurada socialmente y culturalmente, pero el miedo puede hacer que yo tenga cierto tipo de actividades en el espacio público y no otras, y, por tanto, el miedo también está siendo un reproductor de desigualdades, ¿no? está haciendo pues, que yo no vaya a cierto lugar a cierta hora sola. Por ejemplo, esto, y esto está, estaría siendo también productor de la desigualdad y no solo um, un efecto, ¿no? Por tanto, las emociones son también productoras de estas desigualdades, de estas desigualdades son también un, tienen un papel central en cómo se van reproduciendo las desigualdades y creo que pues, también es interesante que veamos, ¿no? Por ejemplo, pues quién tiene miedo en el espacio público, qué grupo se tiene miedo el espacio público y qué está provocando este miedo en el espacio público, ¿no? Personas racializadas, mujeres jóvenes, personas LGTB, ¿de qué tienen miedo y qué está provocando este miedo en su acceso a, a la ciudad, por ejemplo. Sobre esta perspectiva emocional, yo utilizo este concepto de malestares porque es un concepto muy generales y que pueden entrar emociones muy específicas, como puede ser el miedo, la humillación, pero también cuando hablamos de, de, pues, ¿no? de lo opuesto, de los bienestares, también entran pues, diferentes uh, emociones específicas y, y, y hago una clasificación de los malestares porque considero que no todos los malestares apuntan hacia las desigualdades de una forma idéntica. ¿no? Hay unos malestares que son uh, sistémicos o sistemáticos que tienen que ver con las desigualdades, pues de una forma mucho más um, estructural, y luego están los circunstanciales, los empáticos, pero ahora os voy a contar. Estos malestares sistemáticos o sistémicos son malestares que apuntan a desigualdades que están relacionadas con posiciones de, de opresión en estructuras de poder, ¿no? lo de sistémicos por lo de sistema, ¿no? tienen que ver con mi posición en un sistema. El, aquí tenéis algunas citas, he ¿eh? quiero ponerle algunas investigaciones para por, pues dar algunos ejemplos este miedo en el espacio público, ¿no? que tiene que ver pues, con el hecho de ser mujer, con una posición en un sistema, como puede ser el patriarcado. Pero también cuando son fuente de malestar en varios lugares cotidianos, ¿no? lo de sistemático, que es pues, que el miedo no es una cosa que te pase un día, porque hay una situación muy concreta en, en la ciudad, sino que el miedo es algo que pasa de forma sistemática ¿no? que te pasa en diferentes lugares cotidianos y que te pasa también de forma repetida por tanto estos malestares apuntan directamente, ¿no? son, son consecuencia y reproductores de estas desigualdades estructurales luego habría los malestares circunstanciales que son malestares, pues más, son malestares esporádicos que se dan de forma pues, esporádica ¿no? como en algún momento en concreto y que no se relacionan con posiciones sistemáticas de opresión. Aquí hay el ejemplo de un chico heterosexual que acompañaba a su amigo a un bar gay y que no le gustaba estar allí porque se sentía, bueno, sentía malestar en ese, en ese lugar. Esto lo que nos muestra es que puede haber lugares concretos como un bar, el FTBI, donde se dan unas relaciones que no son asesomónicas, lo que pasa en esos lugares no es lo que pasa en general, en los lugares de trabajo o en los lugares de ocio, en, en términos generales, sino que ahí se dan unas dinámicas específicas y distintas y que puede ser que impliquen formas diferentes de exclusión, por ejemplo. Esto tenemos que verlo pues, como lo que es. Si hay lugares donde se dan formas de exclusión, pues se tendrá que ver que prioridadamos pues, a este tipo de, de cuestiones, que también son cuestiones um, políticas, pero que no están vinculadas con posiciones, con, con desigualdades estructurales. Y los últimos serían los malestares éticos, que son malestares causados por posiciones ideológicas, éticas o políticas, que considero que son también malestares que tienen un potencial um, transformador muy importante, que son malestares que se dan no por mi posición concreta en relación a una estructura de poder, sino por mi posición política o ideológica en relación con, con estas cuestiones. ¿no? Por ejemplo, estar en, una, en tu lugar de trabajo y oír pues, muchos comentarios racistas o homófobos y que eso te provoque un malestar. Por lo tanto, no es que me afecte a mí porque yo soy una persona racializada o porque yo soy una persona en FTV, sino que um, esto me está generando malestar por mi posición ideológica. Sí, porque no me gustan los ámbitos de racistas y este entorno racista no genera un malestar. Yo creo que es una forma también de escapar de políticas identitarias, de ¿no? que estos malestares con las investigaciones que he ido haciendo pues, salen muchísimo y creo que es interesante también poder identificarlos, ¿no? como darles un nombre y ver qué podemos sacar también de estos malestares ¿no? a nivel de, de transformación social. Vale, y por último os quería enseñar esto esta herramienta, los reviews maps, no sé si la conocéis. También en el libro este hablo un poco de, de la herramienta, que os la quería como aplicar una investigación concreta para ver cómo son pues estas dinámicas um, interseccionales en relación con, con el espacio también, pero como situarlo un poco concretamente, ¿no? Como mostrar algunos algunos ejemplos de lo que significa, que creo que es una forma pues de um, ponerlo un poco. Más claro, ¿no? Los release Maps son esto que veis aquí, que, que sé que parece un, un gráfico, pero no, no es un gráfico, es como una imagen en la que veis que hay en la parte de arriba, bueno, aquí no se ve ahora, pero aquí pone malestar, aquí pone bienestar, y luego aquí hay diferentes lugares de la vida cotidiana: espacio público, la casa, espacios virtuales o el instituto. Y aquí tenemos diferentes líneas de diferentes colores que tienen que ver con diferentes ejes. Este, el amarillo es de origen, religión y nacionalidad. El violeta es de aspecto físico, pues que os decía que pusimos aquí también en este, en este proyecto, porque considerábamos que era relevante, explicar un poco del proyecto. Género y orientación sexual en verde. ¿vale? y Aquí veis pues, esta persona en concreto, como dice, que pues, está en su casa um, por orientación sexual. Ella pone un punto muy arriba, por tanto, mostrando un malestar importante, y dice: Hace muy poco tuve el valor de explicar a mis padres mi orientación sexual. No se lo tomaron bien y la pareja de mi madre hizo este comentarios muy homofóbicos. Y vincula emociones como humillación, rechazo, angustia, preocupación o discriminación. Y también en el espacio público, por orientación sexual, pues pone ah, un punto también alto, pero no tanto. Y dice: es que Muchas veces he oído comentarios que me no han dado malas miradas por estar besando a una chica. Eso me da mucho coraje. Y vincula emociones como rechazo, preocupación, discriminación o exclusión. Aquí ves cómo hay estas tres dimensiones vinculadas, la dimensión geográfica, que serían en este caso lugares de la vida cotidiana, pero que ya os conté, que se podían poner pues, en diferentes habitaciones de una casa o, o diferentes países, por ejemplo. La social, que serían los diferentes ejes de desigualdad, y la psicológica, que sería pues, este, esta gradación ¿no? de, de, de malestar y bienestar. Esta herramienta primero la desarrollé... Um, en, en papel, que, que todavía soy muy fan de, del papel y de los lápices de colores, es una herramienta así, bueno, que podéis usar también en la página web que ahora os enseñaré están las tablas, ¿no? como los modelos colgados, y la podéis usar en la que se trata de pensar cómo te sientes por tus diferentes posiciones en cada eje en diferentes lugares, como me siento yo como mujer en mi casa, como, como, por mi orientación sexual en mi casa, por mi mujer en mi casa, por mi clase en mi casa, y luego pues en el trabajo, como mujer en el trabajo, como lesbiana en el trabajo, como blanca en el trabajo, etcétera. Aquí podéis ver como sin entender ni leer lo que hay aquí podéis ver que hay unas columnas muy llenas, unas columnas muy vacías, y eso ya nos está diciendo algo, ¿no? Las columnas vacías son columnas que normalmente muestran posiciones de privilegio, ¿no? cuando no tenemos mucho muchas cosas que decir. Ah, esto que tenemos una posición de privilegio en posiciones de opresión siempre nos ocurren muchísimas más cosas que decir ¿no? si yo pienso cómo me siento como por hecho de ser blanca en mi casa pues mmm, la verdad es que no tengo muchas cosas que decir ¿no? me siento bien, no es una posición que me... de problemas ¿no? y eso es de privilegio también ¿no? o sea, esa falta de emociones específicas que, que, que podemos vincular a un lugar hay un segundo paso que es la clasificación de los lugares en cuatro tipos para que al final se pueda pues, dibujar el, el mapa. ¿no? Que aquí veis que el mapa pues, tiene pues, muchas líneas de muchos colores distintos um, y que suben y bajan, ¿no? Por lo tanto, hay una complejidad como muy importante, um, tanto en, en los diferentes lugares como por los diferentes ejes. lo que hicimos fue... Bueno, esta parte en papel, que yo os digo que yo, a mí me continúa gustando mucho, sobre todo cuando hago formaciones y así, no sé si hoy habíamos tenido tiempo, pero bueno, es un, un, un taller ¿no? que, que doy a veces con temas de formación. Y el tema del papel, pues para mí da, da mucho juego cuando a, el objetivo es más pues de, de intervención ¿no? de, o, o formativo, porque implica ¿no? pensar de una forma concreta el tema del papel, del, del escribir, del colorear, pues. Tiene también una parte gratuita que creo que es interesante pues, a, a ver, pero para hacer investigación es un rollo, como podéis imaginar, ir coleccionando papeles de estos que pues, en este caso o sea, sí, ha sido de forma muy, muy clara y el mapa es muy limpio, pero os podéis imaginar lo que puedes recoger cuando haces esto en papel. Cuesta mucho, ¿no? si no es una muestra grande, pues cuesta mucho esto de gestionarlo y de analizarlo. Por eso creamos esta web con la Universidad Oberta de Cataluña, donde se puede crear un proyecto, con esta función que tenéis aquí, donde puedes escoger los diferentes ejes con los que quieres trabajar, aquí os enseñaba que había cuatro, pero podríamos escoger solo los pues, nuestro sé, género y diversidad funcional, los diferentes lugares, que también pueden ser pues, con estas diferentes escalas, se pueden crear también lugares específicos, una chica hizo su tesis con esta herramienta, o bueno, parte de su tesis con esta herramienta en, en Brasil, en Sao Paulo, con mujeres uh, cicloactivistas, activistas de, de la bicicleta, y puso por ejemplo calles específicas de, de la ciudad o sea se puede esto también pues tunear un poco como se quiera y se pueden poner lugares específicos como pues quiero ver qué pasa la gente en esta plaza o en esta calle por ejemplo que también se podría poner y luego aquí se introduce el código de, del proyecto en concreto y se envía a los participantes alguien que pone, participa y esta web bueno estas capturas en catalán pero están en castellano en inglés y en portugués también Aquí se pone en participa y, las, y los participantes lo que tienen que hacer es rellenar unas pantallas como estas, donde tienen que contar pues, cómo se sienten en diferentes lugares um, de la vida cotidiana, los que hemos escogido, según sus diferentes posiciones. Hay ¿no? una parte descriptiva, cualitativa, que cuando son muestras pequeñas para mí es muy relevante, es lo que os enseñaba en los mapas también, ¿no? con, bueno, con esos comentarios escritos, donde dan muchas pistas muy concretas sobre qué tipo de malestar se vincula a qué lugar y a qué eje. Hay también una parte pues, de marcar diferentes emociones y el puntito de malestar-bienestar que es imprescindible que se mueva, sino luego no tenemos el, el mapa. También son como tres formas distintas de recoger datos emocionales. ¿no? Hay gente que se maneja muy bien pues, escribiendo um, sobre todo cuando lo hago con gente joven, por ejemplo, darles un ordenador y que se pongan a escribir sobre ellos o ellas mismas en un ordenador, pues es una cosa que hacen muy a menudo y que tienen como mucha práctica y va muy bien. con Depende de qué grupos se utilice, pues cuesta más, que escriban. Luego también hay esa parte de marcar solo emociones y de subir y bajar el punto, que son como diferentes formas también de, de, de expresar emociones. Y luego la web pues genera directamente, genera el propio ritmo Map y es pues, interactivo, ¿no? te puedes ir poniendo encima de los puntos y puedes ir viendo pues, lo que ha quedado escrito y las emociones vinculadas. Esta herramienta permite recoger, visualizar y analizar información con estas tres um, dimensiones, son informaciones muy complejas, ¿no? esta complejidad que os he explicado al principio de cómo según las posiciones tenemos diferentes efectos, cómo se interrelacionan, cómo cambian según los lugares, cómo introducimos también esta perspectiva emocional, que puede, es una cosa pues, que incluye diferentes elementos y dimensiones y por tanto es compleja, pues aquí se simplifica. Básicamente es una forma de simplificar tanto la recogida de datos como la visualización de datos sobre estas cuestiones que son pues, complejas. También es importante que aquí las categorías no se representan directamente. Aquí no vemos que haya pues, mujer, trans, hombre, sino que es género y aquí pues cada uno con su malestar de género, por lo que sea, puede poner el punto más arriba y más abajo y contar Um, concretamente ¿no? describir ese, ese malestar, pero no estamos reproduciendo uh, pues esa categorización, a pesar de que la podemos tener indirectamente con el perfil de las personas. Um, podemos mostrar distintos ejes según el contexto o según los objetivos que tengamos. El espacio que también aparece como constructivo de las relaciones interseccionales tiene una, ¿no? como una presencia muy crucial en esta, en esta representación la presión de el privilegio están siempre presentes. Aquí veis que en este mapa hay una línea de color verde por mi ciudad, que también creo que es interesante recordarlo. ¿no? a veces cuando analizamos desigualdades sociales siempre vamos a ver solo pues, los ejes que están siendo fuente de desigualdad y a veces no, no, no vemos cómo el privilegio también está jugando un papel en esa configuración de desigualdad. ¿no? si pues ella por el hecho de ser blanca, pues también eso tiene un, un papel concreto, ¿no? Y cómo se configura pues, la homofobia que ella experimenta, ¿no? Que su mapa. O cómo puede haber una, una desigualdad de clase, pero por el hecho de ser hombre se configura también de una forma específica. Y a veces es, es importante también recordar esas posiciones de, de privilegio. No son, una, no son un fin en sí mismo, sino una herramienta. que es decir, esto no está bien o mal. El objetivo no es tener... Mapas más mejor o peor hechos, sino que es una herramienta como tendríamos si en una entrevista, pues yo los uso igual que una entrevista, los analizo, los interpreto y veo también ¿no? cómo, cómo están hechos, o sea, es también pensar cómo se han hecho, por qué esos puntos están arriba o están abajo. Y también cuando se hacen, que yo también, bueno, si lo queréis hacer en la web, esta web no lo he dicho, pero es pública, es abierta y gratuita, por lo tanto la podéis usar para crear proyectos o para hacer vuestro propio mapa. Ah, el hecho de hacerlo también comenta la reflexión y la toma de conciencia. No solo sobre el privilegio, sobre la opresión, sino también sobre el privilegio. ¿no? Y hay una, aquí ya no me voy a poner a contarlo, pero detrás de esto es una pasado toda una lógica de que esta comparación sistemática entre lugares y, y posiciones o ejes también hace que nos demos cuenta de ciertas cosas. ¿no? Si les pregunto, pues ¿cómo estás? Y por hecho de ser mujer en tu trabajo. Pues a lo mejor me decís que, bien. Yes. ¿no? no veo un problema concreto. Si te lo hago comparar en cómo estás por eso de ser blanca, seguramente verás que por pues, ser blanca, pues no te había ocurrido nunca pensarlo, pero que por pues, ser mujer algún día sí habías pensado en algo. O que si te pregunto también cómo lo has hecho de ser mujer cuando estás con tus amigas cenando, a lo mejor también ves que estás de forma un poco distinta como estás en tu trabajo. ¿no? Por eso, esta comparación sistemática, que es como toda ¿no? una lógica que hay detrás de, de estos mapas, es la que ayuda también a, bueno, a poner de relieve ciertas cuestiones que de, no se nos ponen de relieve si no lo pensamos de esta forma pues, como más sistematizada. Y aquí donde os quería enseñar para terminar a, algunos ejemplos de esta investigación que desarrollamos con Telarco y Plana, que con Gladius Romeral también, sobre violencia de género y trabajamos con alumnos de secundaria. No me voy a alargar aquí que en las partes metodológicas, pero bueno, para que tengáis una idea, era en la provincia de Barcelona, en cuatro institutos muy distintos a nivel sociodemográfico, desde centros de alta complejidad al centro de Barcelona, por ejemplo, era un, un centro concertado de la zona alta de la ciudad. Ahí eran alumnos entre 14 y 16 años, con bueno, diferentes posiciones de género, orientación sexual y entidad religiosa y en mi ciudad. ¿vale? Tampoco, no, o sea, tampoco me interesa aquí cómo presentar los resultados muy específicamente. Utilizamos estos cuatro lugares, cada instituto de espacio público y redes sociales, porque consideramos que para las preguntas de nuestra investigación y para el grupo concreto eran espacios que tenían, ¿no? que eran como muy relevantes para su vida cotidiana y para nuestras preguntas de investigación, las cuatro dimensiones sociales que ya os estoy enseñando con los ejemplos que eran de este proyecto. Y aquí, una cosa que añadimos en este, en este proyecto es que, como del papel no se podía hacer, es que al, al hacerlo con la web, este punto que sube y baja, nos da el ordenador, ¿no? nos da una, un número, un número del 0 al 100, que clasificamos entre diferentes tipos de malestar, y pudimos hacer, eh, que no, no sale aquí, bueno, pudimos hacer como un, un poco un análisis cuantitativo sobre los diferentes malestares que tenían. Vimos ¿no? que, por ejemplo, las, había un, lo digo de memoria ahora, estaba ¿eh? aquí la diapositiva, un 40% de las chicas decían que habían tenido un malestar medio o alto en el espacio público por su género y salía que el 0% de los chicos tenían ese malestar por género, tenían malestares por otras cuestiones en el espacio público. Había como algunos datos así que eran como muy, bueno, muy relevantes, a pesar de ser una muestra muy pequeña. Um, también veíamos, por ejemplo, como los chicos... Um, tenían más malestar por uh, origen que las chicas, pero que en cambio las chicas tenían más malestar por aspecto físico que los chicos. ¿no? Estas interrelaciones también de la interseccionalidad que creo que son como relevantes. Y luego había también los resultados cualitativos, ahora aquí no me voy a alargar, pero nos salían, pues gracias también a esta herramienta, ya que había esta parte descriptiva, pues aparecían resultados muy distintos según los lugares. ¿no? Uh, lo que pasaba en casa, por sexualidad, por género o por origen, por ejemplo, era muy visto lo que pasaba en el espacio público, lo que pasaba en el instituto o lo que pasaba en las redes sociales. ¿no? Aparecían como temas um, distintos. ¿no? Por ejemplo, en el instituto apareció mucho el tema de la vestimenta, la sexualización, el tema de los deportes y el sexismo, la homofobia y sobre todo el tema de la, de la islamofobia. En ¿no? el instituto apareció pues, que creo que era un 44% de chicos de y chicas musulmanes tenía también un malestar a medio o alto en relación con, tu, con su religión. Pero bueno, para que veáis también un poco eso, ¿no? De la interseccionalidad pues qué significa, ¿no? Como aquí vamos mezclando, pues, diferentes lugares, con diferentes ejes y con formas concretas también de, de discriminación. Um, y aquí, pues, algunos, algunos ejemplos, ¿no? O Esta heterosexual Ate Blanca de 15 años, que decía por género, que estaba bien, a pesar de que ser chica, tengo miedo de que algún chico o señor me siga, me agreda o se muestre interesado en mí. Todo esto por la calle, sin saber nada del hombre que me sigue. O por aspecto físico, decía, me siento bien, a pesar de que casi todas las chicas de mi clase tienen pecho y yo no tengo. No me afecta, pero me siento diferente, ya que esta edad es normal tener pecho. En cambio, por origen de religión y nacionalidad, pues decía, me siento bien. vinculado vinculaba a emociones como libertad, seguridad o tranquilidad. En este caso a una mujer bisexual, que decía que nunca pongo orientación sexual porque tengo miedo a que los demás piensen, ¿no? que también es el, el passing, ¿no? que os decía de que tenemos que interpretar también estos mapas, este punto seguramente podría estar mucho más arriba, seguramente, no si pusiera que si su orientación sexual en las redes, pero como no las muestra, pues pone un punto un poco más abajo. no um, Y este chico que es un hombre heterosexual musulmán, pues vemos como también las líneas de colores cambian muchísimo, ¿no? Y la amarilla estaba totalmente plana, la de género y orientación sexual, pues iban si así subiendo y bajando, aquí es al contrario, ¿no? La de género y orientación sexual está plana y en cambio la de origen, de nacionalidad, pues de que también está como acentuada, y dicen en el espacio público, depende de algunos espacios, a veces se discrimina, pero normalmente bien, ¿no? Que también es, bueno, pues esos matices, ¿no? Que no es que se esté mal, siempre... Uh, y en todos los lugares, que también, ¿no? Estos pues, mapas creo que también contribuyen a un poco a romper esa victimización, ¿no? De que pues, las mujeres son siempre víctimas de sexismo en cualquier lugar, en cualquier momento de su vida. Pues no, ¿no? También las mujeres pues, podemos irnos a vivir uh, en casas donde nos sintamos seguras y bien o podemos uh, tener lugares de trabajo donde sintamos también que estamos pues, uh, bien, O sea, que tengamos un, un bienestar también por nuestro género, pues también hay esa posibilidad Incorporando también esta perspectiva pues más desde la agencia. ¿no? Y por último hay esos mapas del silencio, que son mapas, yo los llamo mapas del silencio porque son mapas donde hay pues nada, no, no hay prácticamente palabras, no hay emociones, y un poco la idea era también poner palabras, ¿no? este silencio, qué significa este silencio, que básicamente lo que significa es privilegio, ¿no? como el privilegio también se configura en base a la ausencia de emociones. Aquí ves comentarios, pues bien, emociones, hay algunas, ¿no? pero pocas, y hay como esa ausencia, ¿no? también esa, ese poco darse cuenta de la posición en un lugar determinado y el tener pocas emociones al implante. Por tanto, esta, esta ausencia de emociones también como un indicador de, de privilegio en un determinado lugar. Eso tenía como, bueno, hay, hay varios que al principio eran mapas, pues ¿no? como, como investigadora mirando los mapas, pues parece que estos, son, ¿no? estos, estos mapas son más interesantes, ¿no? porque tienen como más contenido. Hay algunas personas que os contaban, que se he puesto como muy pocos ejemplos, pero algunas que escribían cinco líneas. Parece que esto es lo, que, ¿no? es lo más llamativo, pero bueno, creo que es muy llamativo también estos mapas, pues con todas las líneas planas y sin comentarios, que son también pues, una, un indicador de, de este privilegio. ¿no? Y como conclusiones pues um, la necesidad ¿no? desde la perspectiva interseccional de considerar la diversidad a partir de esta complejidad, de que todos los ejes están siempre presentes y que varían según el tiempo y el lugar. Uh, esto que os decía, ¿no? de esta perspectiva también pues, política sobre los ejes, de superar las, las lógicas competitivas y dejar siempre la puerta abierta a, a que entren nuevos ejes, ¿no? ejes que no son los, los clásicos y, y también tener como las puertas siempre abiertas a pensar pues, sobre nuevos sujetos, nuevos colectivos, nuevos ejes que puedan ser relevantes en un contexto determinado, construir propuestas interseccionales contextualizadas también, ¿no? partir pues, desde nuestro propio ámbito local ¿no? y ver cómo se configura la desigualdad localmente parte de la experiencia vivida y darle importancia a esa, esa dimensión emocional de las desigualdades, que ya digo que no es porque sea la más importante, sino porque es una que ha estado muy descuidada, y por tanto, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido también, y también romper esas jerarquías geográficas, no que yo creo que también es interesante desde la perspectiva interseccional poder pensar en los lugares de la vida cotidiana como lugares, todos ellos también no, políticos, y no solo los del ámbito público. Y bueno... Hasta aquí la presentación. María, muchísimas gracias, de verdad, porque yo creo que, eh, que es verdaderamente ilustrativo todo el trabajo que, que venís haciendo y, y pues que, lo hayas, que nos lo hayas podido trasladar, a mí me parece que, que de verdad es muy valioso, porque no sé si anteriormente, vamos por lo menos en mi caso, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con herramientas de este tipo y, de hecho, pues para medir eh, todas las cuestiones que comentas, no es que sean útiles, sino que son muy necesarias, porque muchas veces, cuando, pues lo que comentaba Víctor, a lo mejor, por ejemplo, que cuando haces encuestas tradicionales, ¿no? pues, pues, el, el hecho que sea, o cuando haces investigación social, muchas veces dejas la parte cualitativa eh, quizá un poco como por detrás, y ya no solo la cualitativa, sino lo, la cuestión emocional, que es fundamental cuando hablamos de este tipo de cuestiones, que es verdad que en economía muchas veces no se tiene en cuenta, pero que igualmente está presente porque pues Aunque muchas veces se priorice eh, la herramienta cuantitativa, las herramientas numéricas frente a los análisis de tipo cualitativo, pues las realidades siguen existiendo. Entonces yo creo que que bueno pues existan herramientas como estas que permitan visibilizarlo y que combinen además lo que tú decías, las tres dimensiones, la especial, eh, la cualitativa y la cuantitativa, de verdad que se agradece mucho. Así que, pues... Muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí con, con nosotros y por hacer todo el esfuerzo de toda la conexión virtual y mucha suerte en la nueva investigación que, que empecéis en septiembre. Pues muchas gracias, me ha parecido muy interesante también el, el debate y bueno, lamento no poder estar aquí en, per en persona y terminar de, de hablar algunas cuestiones, pero bueno, para esto también la oportunidad de, de hacerlo online y teníais aquí mi, mi correo, si no, Elena lo tiene y estamos en contacto. Gracias.